por Muy ese bien. movimiento. Gracias no hermano. hermano. No. Vamos con esta llamadita Villalona y pausa. Oye, ¿buena? Ahí está. Buenas. Buena, buena. Saludos. Sí, adelante. Sí, lo, estoy, lo estoy, llamando de las ciudades Nueva York. ¡Hey! Hey, oh, internacional. La gran manzana, eh. Dígame. Sí, yo, yo vi el video. Ese caballero se buscó su muerte. No hablamos? es que nadie tiene que matar a nadie, pero hay, eh, hay cosas en la vida que uno sale de su casa y a veces sale, sale con un problema en la cabeza y ese caballero fue con un problema a ese banco. Ese buscó su muerte porque ese muchacho <risa> no, se estaba, no se estaba metiendo con él, solamente lo llamó a la atención como es debido y como, y como una, una misión que tiene que cumplir. Gracias. Habla, ella Mira. habla del caso de seguridad que ahí vemos en pantalla. Momento que se entregó justamente hoy. Seguridad que... que Mira joven. esa llamada. En el ahí, ahí está. Justamente cuando se entregó. Eso fue hoy. Esa señor. llamada nos puso en sintonía nosotros porque aquí estamos trabajando con un proceso huelgario que vive en la ciudad de San Francisco de Macorís. Si viene para acá, tome en cuenta eso. Y este joven salió a la luz un, un audio, parece de una empleada del banco, donde explica que el, el muerto no dejó tranquilo de seguridad hasta que él le tuvo que dar un disparo porque Ay. le dio galleta, lo arrempujó y le dijo que lo iba a esperar fuera del banco a la hora que saliera porque él estaba puesto para ese seguridad. ¿Eh? Todo el mundo sabe que usted no puede entrar al banco en este tiempo de COVID si usted no va a hacer nada de función dentro del banco. Él, él iba a acompañar a una persona que era la que iba a hacer el trabajo en el banco y una joven me parece que era. Entonces, el seguridad le pidió a él que saliera, porque no podía haber cúmulo de gente que no estaba haciendo nada en el banco. Y él no quería salir. Entonces, en modo de discusión, dice la joven que le dio una galleta al seguridad. Esto no fue motivo tampoco para que él lo matara, pero eh, él entendió que, que ya no tenía de otra. Sí. Así es, así es, Jorge. Ahí entonces vemos eh, Villalona y Angel... Vemos en momento que Sergio Pascual Valdés hace se, su entrega, se entrega se acompañada de su abogada, eh, quien dice él eh, en el audio, no en ese, en ese video, sino en otro video, donde él dice que se sentía arrepentido y que, como tú dices Jorge, el muchacho lo llevó a un extremo, mira, que lamentablemente tuvo que cometer el hecho. El hoyo Ciso correspondía al nombre de Esteban Antonio Monte, de 35 años de edad, lamentablemente perdió la vida y uh -huh. eh, Bueno, porque imagínate, por pues, circunstancias de agresiones Y como tú dices Jorge, no debemos llegar hasta ahí No debemos ni provocar a una persona De tal manera y también, fue todo, armada eh, También tenemos informaciones de ese mismo audio Donde se escucha claramente decir que lo abofeteó, lo empujó Mientras también estaba en la fila, lo, lo, lo miraba y le decía así si amenaza de Le decía amenazante. te espero afuera, etcétera y bueno, y ya te vieron ese enlace, el video que circuló en las redes sociales, que se, fue, se notó tendencia a nivel nacional. Existe algo amable, que siento que el banco ha sido muy ineficiente en esta parte, o no sé si se lo han dado al Ministerio Público, si lo han hecho, eh, le pido excusa, pero no han salido los videos del banco que debe tener Cámara de Seguridad, donde pasó este hecho, cómo ocurrieron los hechos, porque esto puede ayudar, no a que suelten a este muchacho, ni que lo condenen, sino a un aclarecimiento de cómo en realidad pasaron los hechos porque los muertos no hablan, ¿verdad? Y puede darse al traste de que se esté haciendo un camino para que este joven no cumpla quizá 30 años de cárcel donde lo puedan juzgar. Pero sería bueno que a la luz pública salga el video... De cómo se comportó el fallecido sí. y el seguridad dentro del banco. Dentro del y banco. que la población en general pueda ver y sacar sus propias conclusiones. conclusiones sí. Porque ya él se entregó, que andaba corriendo, por pues cierto, algo muy mal por él porque da indicio negativo para él dentro del juicio. Pero si tú sabes que actuaste de una manera porque te llevaron a eso, debiste hacerlo desde el principio, hermano, y entregarte. Y que el banco... Si, digo, si se lo entregó al Ministerio Público y están trabajando las imágenes, bien por ello. Pero públicamente no le he visto. No sí. sé si ustedes lo han visto por ahí. No. La imagen del banco. No he visto el banco hablando de este caso No, tampoco. el banco habló, sí, por supuesto. No, mandó una condolencia y, a la familia del fallecido, más nada. No, ha el banco, dicho otra el cosa. banco tiene que limitarse a eso porque, es, primero, es una compañía, obviamente, privada. Pero lo segundo es que los vigilantes eh, privados son de una compañía externa. O sea, la compañía le paga a una compañía, a una compañía externa para que entonces... Pero por, aquí la compañía la no se ve, vamos a estar claros, aquí el nombre que, que queda entrever es el, es el del banco, porque es sí. la mayor jerarquía de todo lo que estamos claro. hablando. El banco que se ve afectado. Exacto, la compañía no se ve. Ay, sí, eh, y eh, a las compañías eso. también, Villalona, perdóname, hermano, sí. familia, que al momento de usted elegir personas que vayan a manejar un arma de fuego, por favor, tenemos que aprender a depurar a la gente. ¿Eh? con trabajo psicológico, no sé de qué manera, pero vamos a trabajar antes de ponerle un arma de fuego a una persona en la mano, vamos a estudiarlo bien, porque vemos que la gente no agota ningún tipo de proceso ¿eh? al momento de hablar o de enfrentarse en una situación eh, para de una vez jalar un arma y darle un tiro a una persona. Creo que hay que trabajar esa parte, no sé, el Ministerio Público, eh, la Procuraduría que regulen estas empresas de seguridad que trabajan con armas de fuego para saber a quién le vamos a poner un arma en la mano. Ah, buena, una llamada, sí. ¿tú? ¿tú? Eso, esos comentarios está muy bien. ¿Buena? Sí, sí, buenas. Sí, buenas, adelante. Sí, escucha. Eh, ese comentario está muy bien que está haciendo hermanos ahí, pero recuerda que son trabajitos que no todo el mundo lo quiere adquirir, porque cuando una persona ya se pasa a trabajar seguridad porque no haya otra opción. Oíste. y no le hacen una evaluación Oíste. eso es así y muchas cosas que la compañía nada más te entrena, te pasan el alma cómo se manipula y cosas bueno pues entonces vamos, vamos a pedir bajo un decreto será con los senadores y los diputados de que sean la policía nacional que, que solamente que esté <risa> asumiendo sí. cualquier seguridad de cualquier empresa privada que puedas ver con arma de fuego, porque no podemos claro. tener a cualquier persona con un arma de fuego en la calle. Señores, hasta aquí llegamos, gracias a... Estamos a su orden. Intense yo siempre tema. hablo aquí. Luis Sánchez, que ha estado sí. aquí. Señores, sí. yo siempre hablo. Lo Ellos pasa te... es que a veces no me gusta salir en cámara, pero siempre estoy aquí. ¿eh? Yo voy a estar, yo voy a estar, verdad, detrás de cámara a partir.